Este ha, sido como mi, este ha sido como mi bebé. Si andaba, andaba, andaba por aquí Raúl Ligas también, Raulito Ligas. Es, es nuestro bebé y no nos hemos casado tú y yo. ¿eh? No sé si aquí siga Raúl. Bueno, pool 4. Son los mineros que tanto nos hablaron cuando nos vendieron el proyecto. ¿Se acuerdan? Bueno, en lugar de que tú eh, se vaya una laptop a tu casa y ahí, desde ahí se conecta internet y todo lo que nos habían dicho bueno, ya no va a ser así esto este cambió, sin embargo funciona muy similar, cada minero cada máquina de minería ok vale mil dólares cuando tú juntas los mil dólares este te genera 10 dólares diarios directo a pool 1 ¿Ok? Durante cinco años. Oye, no me alcanza para los dos mil dólares. Bueno, puedes ir comprando fracciones de 20 dólares, pero genera solamente cuando completas el dinero. Esto es para que no se te pierda el, el, el, el saldo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 50 dólares, bueno, pues vas y, y compras dos fracciones. Y luego desde tu pool 1 le avientas otros 10 dolaritos para que tengas los otros 20 para que sean 60 y, y usas los, los, los, las tres fracciones de, de, de, de minero. ¿Ok? Y esto, así. ¿Cuántos puedo tener? Todos los que tú quieras. Todos los que te dé tu años ¿Ok? Durante cinco años. Y así de fácil es esto. ¿Dudas? Estamos con Fernando. Fernando, ok. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, Fernando, fuerte, y claro. Pedro, ante todo, gracias por esta capacitación porque creo que es súper necesaria. Gracias. Segundo, una duda. Eh, Dijiste comprar el minero o alquilar? Es... Um... Bueno, ¿cómo le quieres llamar? Sí, normalmente yo diría que alquilar porque pues, el minero es de, de la empresa. Sí, eh, digamos, digamos que lo alquilas cinco años. Ok. Correcto. Cinco años son tuyos. No, era esa aclaración simplemente gracias. <ríe> no, de qué. Gaby, adelante. Gaby Pietro. Gaby, Gaby. Ahora sí, ahora sí ya, el micrófono. Me quedó una duda en el, me parece que en el penúltimo Zoom que tuvimos con el señor Nebolla, se le preguntó que cuántos años íbamos a tener el, el, el minero en la Pool 4. Y él dijo, okay. dos años, cosa que a mí me causó, este, pues inquietud, porque en el white paper dice cinco años. Él dijo que eran dos años. Entonces quizá o se confundió o, o se... O pues ya cambiaron las reglas. Puede ser, pero por lo pronto me apego al web. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nadie qué. <coughs> ok, sigue Oscar. Buenas. Yo más que todo quería generar una pequeña reflexión. Esto está muy interesante y muy bueno. Yo, dentro de estas inversiones y estos manejos que vamos a tener, sería tener bastante inteligencia financiera y buena capacitación. Y les agradezco todo este proceso que estamos teniendo que nos hacía falta. Y, y, y yo dejo esta inquietud: ¿qué tan interesante es coger del pool 1 comprar paquetes, o sea, paquetes que son de 24 dólares, para que nos dé rendimiento? de dos dólares a partir de los nueve días o hacer unas inversiones en el pool cuatro o en el pool tres ¿Cuál es más rentable? Mira, al final del día acuérdate que todos tus paquetes van a ser inversiones en los otros tres pools porque se van a dividir ¿Ok? Ahora, ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué, qué, qué, va, qué va a hacer Pedro? Acuérdense, lo que dijo Soraya hace rato es bien interesante lo que cada quien haga debe ser su propia decisión y su responsabilidad. Ahora, ¿qué va a hacer Pedro? Yo voy a renovar todos mis paquetes de 24 dólares. Renovar. Voy a aumentar mis paquetes. ¿Por qué los voy a aumentar? Porque yo no me esperaba que la renovación fuera a 12 dólares. Yo pensé que la renovación iba a ser a 24. ¿Qué sucede? Ya me dio más margen. Entonces voy a comprar otro tanto de paquetes. Aunque sea a 24. Y además, voy a calcular, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 2.600 dólares en Pool 4. Ah, bueno, pues de mi Pool 1 le voy a aventar otros 1.400 dólares para completar otro minero más. ¿Ok? O sea, mi primera... Mi, mi mentalidad ahorita es, sí, ciertamente, retirar, ¿por qué? porque necesito recuperar la inversión de lo que ya le metí. Pero, mi mayor interés, lo dije siempre en los grupos, es que esto funcione, y esto arranque, y esto empiece a caminar. Esto es lo que va a hacer que esto empiece a caminar. Si yo vengo y retiro todo además de que me, me acabo la liquidez, pues me lo voy a gastar. Inevitablemente y e invariablemente me lo voy a gastar. Y, me, y, si, y seguiremos entonces con la mentalidad de deuda, ¿no? con la mentalidad de, de, de comprar y de gastar y no sé qué. Y esto finalmente es una inversión. Que se apega a las reglas con las que iniciamos esta capacitación. ¿eh? Con responsabilidad y con cuidado. Y, y, y pues nada nos garantiza que mañana esto no se acaba. Pero por lo pronto, como todo negocio, hay, hay que, que, que apostar de manera inteligente. ¿Okay? No sé si contesté, Oscar, pero eso es lo que yo voy a hacer. Invertir sí, sí. en Pool 4, renovar mis paquetes, y a Pool 3 y a Pool 2 lo que, vaya, lo que se vaya generando. Perfecto, Pedro. Eh, realmente lo que... Tú mes, nos estás informando y capacitando, es excelente, está muy bien. Sí, eh, hay que partir primero de la renovación. Es que es, claro. es, es renovar todos sus paquetes que tengan para efecto de que ese rendimiento de los dos dólares diarios efectivamente nos dé, dado a que va a salir a la mitad. Exacto. Es un buen beneficio. Aprove ¿Correcto? Sí, claro, aprovechemos y eso. Hay que aprovecharlo, ¿correcto? Pero correcto. cuando estamos comprando estos paquetes de invertir los cuatro, los veinticuatro dólares, ¿cuál beneficio me da más? En determinado momento yo compro estos paquetes de renovar paquetes o mirar a ver cuánto me da... Sí, el 4. 2, 4. Ahí te va. Te, te da más ganancia los paquetes, ¿eh? Sí, es te correcto. dan más ganancia. Pero la ganancia se divide en cuatro pools uh -huh. y el y el minero no, el minero te manda 10 dólares diarios directo al pool 1 eso es lo que hay que sopesar y eso ya, lo, ya será una decisión de cada quien Desacorre. y hay okay. que estudiar esa finanza, sí hay, hay que ver cuánto. por lo pronto muchos ya tenemos cierta cantidad como para comprar mineros a, hay, que, hay que completarlo. Ok. Gracias, bueno. Gracias, Oscar. Muy amable. Vámonos con José, José Roberto Mano. ¿Quién sigue? Sí. Eh, la, la minería se va a comprar con la cantidad que tengas en tu pool 4. No es, ¿Sí? es alimentarla del pool 1. Es lo que tú. Con lo que tengas en tu pool 4, de ahí lo compras. Sí, y puedes alimentarlo del pool 1 también. Sí, eso, ajá, eso, es, eso es de ley, ¿no? O sea, el pool 1 es para alimentar cualquiera de los otros tres pools. Mi pregunta Correct. es: esos dos mil dólares, si yo tengo esos dos mil dólares en mi pool 4, tengo derecho a comprar un, un paquete. De Así es. Ok. Disculpa. Listo. Sigue, José. Sí, José, a ver. Listo, José, ya está activado su micro. Adelante. Gracias. Eh, si yo no tengo, si no, un ejemplo, tengo mil dólares, no me alcanza para los dos mil para comprar. ¿Necesariamente hay que comprar eh, fracciones de 20? Sí, ahí dividirías mil entre veinte. Y eso, eso son la cantidad de fracciones que vas a, a, a, a lograr comprar. Ok, Pedro, gracias. ¿No hay de qué? Sigue, Adrián Héctor. Sí, eh, casi la misma pregunta que hice antes en el pool 3, pero creo que la hizo el compañero anterior. Eh, si yo tengo en este momento, tengo más de 2.000 dólares, automáticamente puedo comprar ya un, un minero. Correcto. No es necesario alimentar, digamos, poner el 2.000 extra, digamos, no, digamos, mira, digamos que tienes 2025. Ok. Ok. Vas a comprar un minero. Sí. Y una fracción de minero de 20 dólares. Bien. El minero sí. empieza a generar, como habías dicho, automáticamente o oh, a 24 horas. Así y, es. Y la, ¿Y la fracción? La fracción. No empieza a generar hasta que se complete el minero. Hasta los 2.000. Bien. Así es. Perfecto. Eh, ¿No es retroactivo nada de eso, digamos? No, no, no. No es retroactivo ni nada. En cuanto cumplas los 2.000, ahí empieza a generar. Ok, vale. Gracias. Porque la única diferencia es que no los pierdes. No, esos 2.000 ya es, al, al tener tú una fracción, ya no se van al pool de liquidez. En este, ejemplo, claro. en este ejemplo, estos 5 dólares son los que están en riesgo. Yo, yo por ejemplo, le mandaría del pool 1, le mandaría 15 dólares para que estos se conviertan en 20 y compre otra facción. Bien, pero eso tiene que pasar 30 días para que se vaya Sí, claro. al pool de liquidez. Exacto. Bien. Porque, bueno, recordemos que se va a estar alimentando todos los días también. Así es. Así es. Bien. Debe haber, yo pienso que va a haber un contador de una, de una, una que te diga, esta cantidad de dinero se te vence tal día, esta cantidad se te vence tal día. O sea, es bien compleja la programación de todo el ecosistema, porque son mucho, es mucha información la que nos tiene que dar. Sí, sí, y bueno, algo más o menos parecido teníamos en el, en el, en el 1.0, digamos, o sea, con el esquema del almanaque ahí que te iba mostrando y bueno, sí Sí. En este Muy caso bien. va a ser un almanaque por cada pool, digamos, una, algo por el estilo. Al, algo así, todavía no me queda claro cómo lo van a mostrar, porque apenas están con eso. Si se dieron cuenta, el, el exabrupto de hoy, donde, donde todo el mundo se nos disminuyó el saldo y demás, pues son pruebas que están haciendo todavía con el sistema. Creo que ya volvió. ¿eh? Sí, sí, ya devolvió se devolvió, pero por lo pronto muchos le dieron infarto. Sí, sí. Eh, sí, la última, la, la parte gráfica, lo que se ve, lo de menos. Lo sí, que así. importa es que, que, que atrás, en el atrás, digamos, eh, funcione bien. Es correcto, así es. Dale, gracias, chicos. Muy bien, nadie que Dale. gracias. Sigue Ale Baltierra. Ale, adelante. ¿Puedes activar tu micrófono? Ale, a la una. ¿Sí? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Ale. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Eh... Eh, mi pregunta es si hay un límite de mineros que una persona puede adquirir. O sea, si una no. persona tiene en el Pool 4 100 mil dólares, supongamos, ¿puede adquirir todos los posibles? Es correcto. Ok, y intentos? otra pregunta. Si una persona saca todo lo del Pool 1 y se queda ah. sin, sal, sin un solo paquete activo, pero compró mineros, de todas maneras... ¿Podrá estar adquiriendo la ganancia o tendrá que tener pa este, paquetes activos en el Pool 1? No es necesario. Si, si sacaste todo el dinero y no renovaste paquetes y te quedas con los puros mineros, recibirás la ganancia de los puros mineros. Tra trabajan independiente. Ok. Y tengo una pregunta que yo creo que es muy importante del Pool 1. Uh -huh. este, comentaste que se puede retirar todo lo del Pool 1 sin tener la el 100% a Metamask, otros wallets sin tener la, la multa que, que, que ponen. Es correcto. Ahorita vamos para allá. Entonces. Tokenomics. Bueno, entonces ahora mi pregunta es, ya teniendo todo en Metamask, eh, a la hora de cambiarlos a USDT o a la moneda que uno los vaya a retirar, ¿es donde solo puede cambiar el 9.99% diario? Es correcto. Déjame llevar al tokenomics y ahorita te lo explico a detalle, porque sí, ahí, okay. ahí mucha gente está bien confundida. Eh, eh, Cuando, por lo pronto, quédate con eso. Del pool 1 a tu MetaMask, el 100%, sin, okay. sin penalización. Ok, muchas gracias. Listo. Madre no de qué, sigue iPhone. Adelante, iPhone. iPhone. Hola, hola. <risa> ¿Me, hola. ¿Me Sí, fuerte y claro. Ok, este sí, bueno, la pregunta que tenemos acá es que, ¿qué va a suceder con el, lo que va a estar en el, en el pool 4 después de los 5 años? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? Ya. Yeah. Vaya, se, se vence, se caduca. <risa> ¿Se qué? No. Perdón. Se caduca, se, se, seguramente. Se caduca, se o sea, sí. solamente va a expirar y ya hay que hacer la nueva inversión y todo y todo va a comenzar como de cero. Es correcto. Oh, es correcto. Ok, ok, Nada, solamente. Gracias. multiplica 365 por 10 por 5. Por 5, ok, sí, ahí no. va a estar la ganancia. <ríe> Listo. Sigue ok, pasando. gracias. Bye. Bye Adelante, Rey, Reyes. Reyes. si sí, es la pregunta que iba a hacer la chica pensé que era el pol también como el 3 no es, se pierde aquí en este caso en el 4. No se pierde porque ya te dio cuánto a ganar en 5 Bueno, aparentemente sí. No, aparentemente Pero... no efectivamente <risa> Bueno, entonces a ver, 10, 365 por 10 son 3650 por 5 es más de lo que cuesta el minero $2,650. Uh -huh. Bueno, si sí, esa era la duda que tenía. Claro que sí. Y del, del pool 1, entonces, sí podemos sacarlo todo. Todo. Bueno, muchas gracias. No, hay de qué. Vamos para allá ahorita. Eh, sigue Nicanor, adelante Nicanor. Eh, no, que los únicos problemas que van a tener las niñas de los cinco años es saber qué van a hacer con toda esta plata en cinco años. <risa> sí, claro. Un detalle, esto eh, frente a, los eh, a, la, a la tarjeta, eh, una cosa son los sistemas de, de manejo de uso que hoy, hoy en día son dos, dos billeteras, cierto, Metamax y, y True Wallet. pero otra cosa son las políticas con que se generó el, el Family Token y sí. el 9.9 están dentro de las políticas de generación del, del Family Token, o sea que yo no creo que por más de que tengamos tarjeta, estemos exentos de ese 9.9. Es que probable. Es política de la moneda como tal, no del sistema de, de gasto. Es correcto, es correcto. Por eso, ahí yo, yo les sugiero, no comamos ansias, de, dejen que salga y veamos a ver cuáles son las, sí. las Porque mira, hay otra situación, por ejemplo, estamos hablando de que la comunidad eh, traigamos... Eh, comercios que acepten como medio de pago Family, family Token. Entonces, es muy probable que, ese family, que esos comercios estén en una lista blanca y lo que tú consumas en el comercio no, esté, esté exento del 9.9%. O sea, y eso lo que ver cómo que se llegue. comporta. Toca esperar que llegue y que puedan modificar esa política de la moneda, del Family Token. Sí, sí pueden, porque, porque en listas, en listas billeteras en, en, en, sí. en, la, en lista blanca. Ah, perfecto. Okay. Muchas gracias. Ya está, listo. Terminamos por cuatro con Perla Ledez. Adelante, Perla. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Nada más una pequeña aclaración. Ahorita que, la, que una persona te preguntaba qué que convenía más, tú hablabas de que el minero da 10 dólares al día, mientras uh -huh. que un NFT eh, nos da pues una cuarta parte, ¿no? De los 2 dólares. Pero yo hice sí. un cálculo matemático donde con 2 mil dólares yo aproximadamente compraría 83 paquetes. Vámoslo uh -huh. dejando en 80. 80 me da en teoría dos dólares por día serían 160 dólares, pero solo una cuarta parte se va a mi pool uno, o sea hace 40 dólares. Quiere decir que dos mil dólares me dan 40 dólares al día, cuando un minero dos mil dólares me da 10. ¿No? Pero mira, ahí es, es que volvemos a la precesión que sí. hablaba yo en el inicio. No, aunque se te divida en cuatro, los Ajá. otros tres, como quiera te, de alguna manera te generan. Esto... También. Esto comprendamos algo, si se hizo esta división, fue para que todo el ecosistema sea sostenible, entonces, entonces eh, finalmente todos vamos a tener en algún momento saldo en Pool 4 para comprar mineros, porque los mineros, acuérdense qué es lo que alimenta todo nuestro sistema, la minería en la nube, que finalmente este, esto, es el que va a alimentar, el pool 4 es el que va a alimentar todo el sistema. Ok, no, yo lo entiendo perfecto, yo estoy feliz, aunque me dividan en los cuatro pools, no importa, yo nada más hablaba de qué rinde más, y yo en mi percepción personal, creo que rinde más ahorita en el 1, porque el 1 me va a dar, sí. digo, en los NFTs, perdón, en los de 24 dólares, sí. me va a dar 40 dólares esos dos mil dólares, incluso puedo hacer interés compuesto mucho más rápido, con 40 dólares que con 10 es que Y además tienes, tienes esta relación, tienes una relación 2 dólares contra, o sea, con, mejor dicho, 24 dólares. Correcto. Esa es, es tu relación. Y en el otro tienes 2 mil dólares contra 10. Entonces, esta relación es mayor. Sí es más rentable como tal. Ok. Muchas gracias. Madre Buenas noches. Bye. Muy bien, chicos. Vámonos entonces. A lo último...